A quienes tengan preguntas, que vayan yendo al micrófono. Yo, de hecho, sí. tengo algunas que fui anotando. Que, bueno, resultaron sumamente interesantes estas charlas todas. Ya, ya el trueno me lo pusieron a mí. Eh, sí. ¿Alguien y... quiere más trueno? <risa> o sea, yo fui el mal ejemplo. Jorge, eso te sale muy bien, sale el mal ejemplo. Sí, sí desde, desde nacimiento. <risa> bueno, no sé si tenemos preguntas de la sala. Bueno, preguntas, porque... preguntas, preguntas, preguntas. A ver, Lía, ¿le vas a preguntar? Ah, bien. Eh, tenemos una Lía y tenemos... Les pido, a su, que, este modo. les pido que se identifiquen y que digan a quién dirigen la pregunta. Eh, bueno, mi nombre es Lía Solís. No es tanto una pregunta, sino un comentario, porque quería unir eh, tres presentaciones que se han hecho. Eh, pues, el panel, el comentario de Carlos Flores y eh, de Mairet. Hablando de los ISPs, eh, bueno, en el, en el ecosistema de Internet, todos somos un ASN, no indiferente, más allá de lo que haya detrás de eso. Y Carlos dijo algo muy cierto, utilicen su ASN. Efectivamente, si es que así tengan su proveedor de tránsito o su proveedor de, de, de, de salida internacional, utilicen su ASN. Porque ¿qué, qué sucede? Que eh, algunos están utilizando el ASN de su proveedor y no permiten hacer la, la, la, el, el, la certificación de manners porque están, están, no están generando sus robas, algo, porque el que te está publicando los IPs no puede hacer esa certificación. Esa es una autoridad de los ASN. Entonces, simplemente uniendo todas esas buenas recomendaciones, eh, solamente comentar eso. Gracias, Lía. Creo que tenemos otra. Gustavo. Jorge, acá. Ah, qué, qué <risa> <risa> eh, no, no sé el nombre del chico que hizo. habló de MQTT. Gustavo Huerta. Pero presentate, Gustavo. Yo Gustavo, te conozco, pero... Gustavo Mercado, de la UTN Mendoza, Argentina. Y también eh, co del grupo CIC de IOT de LACNO. Eh, buena, muy, muy buena la, la aplicación. Muy buena la aplicación. Eh, me gustó mucho. MQTT, si bien es, se está usando mucho actualmente, para ponerlo en, en contexto, es un, un protocolo muy viejo. Se inventó allá por los años 2000, por IBM, para hacer monitoreo de, de tanques de, de petróleo en Alemania. Luego se adoptó y se, se volvió más popular. Eh, la pregunta es, eh, si bien MQTT no sé si este es un protocolo, como vos dijiste, muy cómodo, muy ágil, muy fácil de programar, hay mucha librería, eh, no sé si vos tomaste en cuenta también otros protocolos más estándares, como son COAP, Core y ese tipo de cosas que eh, estandariza el IETF. Ah, bueno, gracias por la pregunta. Eh, la verdad que en este uso en particular eh, nosotros tomamos varias consideraciones en cuenta a la, a la hora de seleccionar un protocolo, eh, muchas de ellas el, el ancho de banda, digamos, en, en la información que nosotros necesitamos captar de todos nuestros sensores, porque lo que nosotros estamos haciendo es un arreglo de, de sensores, de acelerómetros, entonces vamos a tener que estar censando eh, cuatro eh, acelerómetros que tal vez son triaxiales, que eh, necesitamos censar cada uno de ellos, 16 bits por cada uno de los canales del acelerómetro. Luego de eso, incluyéndole eh, la frecuencia de muestreo a la que vamos a estar trabajando, que son 100 Hz, 200 Hz, entonces se nos hacía o se nos iba a ampliar un poco más el, el, el ancho de banda que íbamos a utilizar al momento de compartir toda esa data hacia nuestro servidor central. Eh, si bien es cierto, hay muchos protocolos que, que se pueden usar para IoT, que incluso pueden ser inalámbricos y pueden ofrecer muchas otras ventajas. Nosotros decidimos por MQTT, por la fiabilidad que tiene a través de la interconexión por TCP y aparte por el tema de costos, porque es un, como todos esos integrados, digamos, circuitos integrados que ocupan para hacer la conexión a Internet con nuestro microcontrolador son muy baratos ¿no? en el mercado nacional. Entonces, por eso también optamos por una solución TCP. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Una pregunta para Wesley. Eh, con el prefix delegation, si no hay mal, estabas entregando barra 56 con un 64 dedicado al enlace de PPPOE. ¿Se puede entregar barra 48? Para el, hola, hola, hola. Para el, para el prefix delegation, decís sí, se puede. La longitud de prefijo que querés, obviamente, partiendo de la recomendación de 56. 48 obviamente le va a dar una flexibilidad un poco mejor para documentación, quizás, y también para entregar para clientes corporativos. O entonces puede crear un otro perfil solamente para los corporativos y ahí le asignas un pool que deriva 48. Bueno, si no hay más de la sala, yo tengo una que me había quedado en el tintero para Carlos. No, me, me resultaron sumamente interesantes los números que mostraste. Creo que a, a todo el mundo yo vi gente sacando fotos de esos números que fueron súper interesantes. ¿Podés comentar algo de, de qué infraestructura usan para medir ese tráfico? Porque medir el tráfico en ese volumen es un problema bastante complejo. A ver, eh, de, como decía Douglas, cogiendo el, el, el, la, la dechas, como se dice en portugués, eh, depende del tamaño de del ICP se utilizan diferentes infraestructuras. Por ejemplo, eh, en IXPS, el, el PMSCT es una herramienta que es muy utilizada eh, y se han hecho diferentes desarrollos en Grafana y en, en, con Python y lo que hace, se hace básicamente es que se coloca un, un colector inline en un Linux y se recolectan todos los datos de, ya sea de NetFlow, IPFix, on stream de, depende del enrutador que tengas. Eh, hay una restricción respecto a los microTICs y es que las herramientas grandes como Tauzenize, como XlipTide de Arbor o como Kentic eh, no tienen compatibilidad con microTICs. Entonces, eso ha abierto espacio para tener herramientas eh, para proveedores pequeños como en Brasil hay cuatro o cinco que se utilizan y en el caso de las operadoras grandes eh, se utilizan software as a service yo he tenido la oportunidad de implementar eh, sistemas de, de recolección de flow, que por ejemplo estamos midiendo 5.7 teras de tráfico en proveedores que están en toda la región eh, y en ese caso utilizamos o Arbor o Kentik y esas herramientas tienen un valor adicional es que eh, te pueden ayudar con el DNS con los certificados entonces el nivel de granularidad de lo que puedes ver en la herramienta es es muy diferente a lo que tenés en un operador pequeño. Entonces, depende del tamaño del operador, vos utilizas las cosas y vas obteniendo más granularidad o no en lo que recolectas. Excelente, muchas gracias. Tenemos una última de la sala. Erika Vega, de la Esta pregunta va para Máximo. Eh, Máximo, en, en la plataforma en PacketBiz, estás monitoreando el sistema autónomo y solo recibes las notificaciones cuando sucede algún evento. ¿Tienen pensado en la plataforma desarrollar algún espacio donde se guarde la información, algún historial, estadísticas de los reportes que han llegado, de los incidentes o temas que ha, que ha venido monitoreando? Yeah, so, it is, uh, this is a good question. So, at the moment, We have only the the alerts. We are planning to add more statistics and not only generic statistics that you can see immediately when you enter, like a dashboard, but also inside a single alert to enrich and give more data and more tools to uh, to display. So the answer is yes, also including some historical uh, data. Gracias. Bueno, creo que llegamos al final del tiempo que teníamos. Eh, gracias a todos por nos ayudaron a recuperar un poco el atraso. Estuvieron muy buenas. Jorge creo que tiene un anuncio. Ah, tengo una pregunta. Ah, bueno, tengo pregunta de Jorge. Adelante, ah, no, Jorge. No puedo preguntar ahora. Bueno, <risa> sí, sí puede, sí puede, sí puede. Bueno, esta pregunta es para Máximo. Eh, según la, la plataforma que mostraste, Solamente se necesita poner el número de AS para empezar a recibir las notificaciones. ¿Hay algún mecanismo de autenticación asociado a esto para que quien reciba las notificaciones y tome acciones sean realmente los dueños del AS? So, thanks for uh, for the question. Uh, the data that we use uh, in packet are uh, ripe risks and route views those data are public already so whoever can already see whatever data uh, uh, routing is going on on the bgp just by doing bgp actually uh, the data the, the the routing is already public so there is so the quick answer is there is no at least not at the moment any automatic measure, uh, mechanism to lock Uh, so you can monitor whatever you want however since the platform is um it, it doesn't uh, uh, charge anything for the monitoring uh basically uh, what we are doing at the moment is that if we see users that they start monitoring uh, various is uh, that they are like I don't know Google Cloud we understand that they are not monitoring their own is and there is a system to Uh, ask them for identification. So it is at the moment manual. When we suspect that somebody is doing uh, random monitoring, uh, then we we ask, look, you are using resources for things that probably are not interesting, and maybe you should stop. Bueno, ahora sí, creo que ah, última, última y bien breve, por favor, bien breve, adelante. This question is for massimo I'm very much uh, from Paraguay. I am using uh, your tool for two days to monitor my eyes, and but still, I didn't receive nothing. Maybe it's nothing happened, or that means I have something wrong. No, it means that you are one of the lucky one that uh, uh, nothing is wrong. So you have to check that you enable all the monitorings. Uh, I mean, I don't know what monitoring you enabled, but uh, if you enable Uh, basically everything and you didn't receive anything now uh, it means or that you are completely offline and you are not announcing anything which i don't believe that or um everything is working so for now it's good to go <laughs> excellent ahora sí muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar